Bienvenidos a un nuevo video de canal Elmer pocar Hoy estaremos realizando cómo importar puntos topográficos en el programa de AutoDesk Civil 3D. Para ello, abrimos nuestro programa eh, Civil eh, vamos a crear una nueva ventana. Nos vamos acá a Neut de nuevo. Hacemos clic ahí. Luego, vamos a estar realizando la configuración de nuestro trabajo para está trabajando mucho súper mejor, ok, para ello nos vamos acá en el icono del civil, hacemos clic y nos vamos a guardar el, el archivo, primero guardamos el archivo, hacemos clic en guardar, nos ubicamos en una carpeta que nosotros queremos guardar, en este caso lo voy a guardar en una carpeta nueva, vamos a poner de nombre clase 1, clase uno, ok, vamos con ese nombre. Lo vamos a guardar. Deslizamos. Tenemos para guardar en el formato en la versión 2013, 2010, 2007, 2004 o la versión 2000. No eh, tenemos también para guardar en la que es en la plan de plantilla, lo que viene a ser por extensión de DWT. No, eh, pero en esta ocasión lo vamos a guardar en el 2018. Ok, vamos a dar suave. Eh, de guardar una vez que está guardado la, el archivo eh, vamos a irnos a deslizar nuevamente en el icono y vamos a configurar sus unidades métricas ok de, nos vamos acá unidades hacemos oh, hacemos clic aquí en la flechita luego nos ubicamos en las unidades hacemos clic ahí y nos aparece una ventana y en esta ventana lo que tenemos que es realizar las respectivas configuraciones, tenemos acá en decimales, no, vamos a estar trabajando en decimales, tenemos la precisión, tenemos con tres decimales, en esta ocasión vamos a trabajar con dos decimales. Si usted que desea más decimales, simplemente selecciona al decimal que usted quiera, desea trabajarlo. Vamos a seleccionar dos decimales. Nos vamos en las unidades métricas. En esta ocasión está en, en metros. Otros están en milímetros, en pies. Lo que, que ustedes desean trabajar. En esta ocasión vamos a trabajar en metros. ¿okay? Hacemos clic en metros. Tenemos el ángulo eh, que viene por defecto. Grados, minutos, segundos. ¿no? Y tenemos la precisión también de grados, minutos, segundos. ¿okay? Luego de eso vamos a dar OK ya ok ya una vez que hemos realizado esas configuraciones lo que te lo que sigue es la configuración de nuestro trabajo ok la configuración de trabajo la zona donde que vamos a ir trabajando para ello nos vamos acá en sentence hacemos clic y nos vamos en clase 1 ante clic derecho nos vamos a editar draw de sentence hacemos clic y nos aparece esta ventana y en esta ventana lo que tenemos que deslizar donde dice zona no vamos a deslizar, vamos a seleccionar Nuestra zona que estamos eh, Trabajando de los puntos topográficos Que vamos a insertar En el civil, ok Acá vamos a poner UTM Dato WG84 Hacemos clic ahí Y luego vamos a el sistema Estamos en zona 18 sur, el proyecto ¿okay? La zona que vamos a Importar los puntos está En la zona 18 sur Luego vamos a dar a aplicar y aceptar. Hasta ahí hemos realizado la configuración de nuestro trabajo, de nuestro archivo que vamos a ir trabajando. Luego vamos a importar los puntos. ¿okay? Tenemos de dos maneras de importación de puntos. O de dos, de dos rutas mejor dicho, dos rutas. Ok, nos vamos acá a la primera ruta, lo que prospector, en, en points, al clic derecho, crear puntos en esta crear puntos nos aparece esta ventana deslizamos tenemos para insertar a manual luego tenemos el icono de importación de grupos o importación grupo de puntos no este icono grupo de puntos que tienen más de más de uno no y pueden hacer clic aquí y luego les aparece esta ventana ahora ahora la otra ruta es acá importar puntos nos vamos acá points format file Hacemos clic y nos aparece este formato que ya hemos visto hace un momento Que viene a ser más rápido el procedimiento ¿ok? Luego nos vamos acá en el signo más Hacemos clic en el signo más Y nos vamos a importar punto número 3 En esta ocasión vamos a trabajar con estos puntos ¿ok? Luego vamos a, si no les aparece, perdón Si no les aparece, deslizan aquí y vayan a fillet, acá Fillet, archivo todos ¿ok? y Ahí les va a aparecer todos sus puntos Ok, vamos a seleccionar puntos, luego vamos a dar Open. Una vez que hemos cargado los puntos, lo que vamos a seleccionar es los formatos, en qué formato se encuentra el punto. Hay otros que les aparece este error. Aquí tenemos eh, el check que, que viene a ser ¿no? eh, la polumita, que se ha importado bien, ¿no? que ya tenemos bien eh, la importación hay otros que les aparece una X de color rojo y eso quiere significa que no se ha importado bien ok y eso vamos a estar viendo otro más adelante otro vídeo eh, para estar explicando esos errores porque se cometen así que si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal de youtube no olvides suscribirte activar la campanita para que youtube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo vídeo ok Vamos a continuar nuestro con otro video Una vez que hemos cargado otros puntos Nos vamos en formato de puntos Y este formato de puntos tenemos aquí eh, Lo que hemos insertado Primero tenemos punto Luego tenemos el norte Luego el este La elevación y la descripción Ese formato vamos a estar este, configurando en, en tu formato de puntos O puede ser también que inicie por Este o Puede ser que inicie por oh, la elevación, es dependiendo cómo lo acomodas tus puntos topográficos, dependiendo de usted, ok, o dependiendo de la estación, cómo lo exporta y ya lo puedes modificar y lo puedes importar al gusto, no luego. Y aclarando esas situaciones, vamos a crear un formato personalizado que nosotros queremos hacerlo. Para ello, nos vamos acá en el icono de lapicito, no donde dice imagen de formatos, hacemos clic. Y nos aparece muchísimos formatos de puntos. Tenemos ya por defecto que el civil viene. Si no le estoy haciendo todos los pasos respectivos para que ustedes sepan de dónde proviene. Ok. Que podemos estar eh, aprendiendo muchísimo más. Ok. Luego vamos aquí a crear uno nuevo. Un nuevo formato personalizado. Ok, vamos a crear nuevo. Hacemos clic y nos aparece esta ventana. Nos vamos a User Points, User Points File. Damos OK luego en esta ventana vamos a generar donde dice formato de nombre vamos a colocar un nombre en este caso vamos a colocar por ejemplo nuestro formato que sea que sea el Pauker, no el mer, el mer -Poker, nuestro formato ok luego tenemos la extensión vamos a poner el texto txt no tenemos csv también tenemos auf pero en esta ocasión vamos a poner dxt ok en comment vamos a colocar a numeral no colocamos numeral nos vamos en formatos op opciones vamos a delimitar nos vamos a delimitar por comas ok vamos a delimitar por comas delimitamos por comas luego eh, vamos a por ejemplo en esta pestañas donde dice un set vamos a hacer clic y nos aparece esta ventana en esta ventana vamos a primero vamos a ubicarlo por ejemplo vamos a ubicarlo eh, en lo que viene a ser los puntos no vamos a poner puntos nombre de puntos damos ok luego en el siguiente columna vamos a hacer clic vamos a poner lo que es norte ok lo que es norte y con cuántos decimales queremos trabajar en esta precisión con dos decimales trabajamos con dos decimales damos ok siguiente columna hacemos clic y ponemos lo que es este y también con dos decimales damos ok el sigu siguiente vamos a dar la elevación que viene en el point elevación con dos decimales ok luego la descripción por último tenemos la descripción vamos a dar la, la descripción damos ok bueno acá donde dice nombre vamos a agregarle por ejemplo entre vamos a agregarle el formato que tiene nuestro nuestros puntos no punto eh, norte este elevación y la descripción con ese formato luego vamos a dar ok ya ok y vemos que ya estemos ya nos hemos creado el verpóker con un formato no luego vamos a close de cerrar luego vamos a verificar en este vamos a seleccionar otro formato que hemos creado. Por ejemplo, tenemos aquí al final el Merpaukar P, Norte, Este, Elevación, La Descripción. Seleccionamos y ya nos ha cargado los puntos. ¿okay? Luego vamos a añadir puntos, grupo de puntos. Hacemos clic, nos vamos en el icono o crear grupo de puntos. Vamos a crear como terreno natural. Creamos un grupo de puntos eh, con terreno natural. Le damos OK y luego OK. Ahí ya nos está cargando los puntos, esperamos un momento nada más Creamos los puntos, esperamos eh, Ahí ya nos ha visualizado el lado de izquierdo que ya nos ha cargado Deslizamos el Points Grupo y vamos a el Points, vamos a Propiedades Y lo que vamos a es a desactivar esto, ninguno y ninguno Ahorita vamos a ver con precisión esta parte, ok Damos OK, luego para que aparezca nuestro punto damos X, Enter o vamos a un zoom extendido Damos clic ahí Y automáticamente ya nos ha aparecido el punto Vemos que tenemos el punto que viene por defecto en el civil Vamos a bajar la escala Vamos trabajando con una escala Parte inferior Donde dice escala 1 en 1000 Vamos a estar colocando 1 en 250 Ok, 1 en 250 y vemos muy mejorcito okay, Luego vamos a estar uh, editando eh, las propiedades las puntos de etiquetas eh, los estilos de puntos vamos a estar viendo ok ahora vamos a acá terreno natural hacemos clic y nos vamos a propiedades luego de esta propiedad nos aparece esta ventana y en esta ventana vamos a poner por ejemplo un estilo de puntos que viene por defecto el civil ya eso es una de las rutas que podemos ir ahora otros para llegar a ese punto seleccionamos el punto ante clic derecho que viene a ser más rápido y nos vamos a Grupo de propiedades, hacemos clic ahí y vemos que ya nos ha cargado esta ventana y En esta ventana nos vamos aquí por ejemplo eh, estilo de puntos Tenemos que viene por defecto, como ya le había mencionado, viene por defecto algunos estilos Pero nosotros vamos a crear un estilo personalizado Nos vamos a deslizar aquí en el lapicito, crear uno nuevo nos aparece esta ventana y en esta ventana vamos a poner punto número 1 vamos a poner 1 punto punto eh, número 1 ok eh, o si deseamos ponemos una descripción por ejemplo quién es el autor o no sé etcétera no nos vamos a market en este market vamos a elegir nuestro estilo de punto por ejemplo que sea este o, o que sea con el signo más ok Luego vamos acá en opción, tenemos 2.5 que es la altura, vamos a colocar 3, por ejemplo, vamos a colocar 3. Luego vamos a display, en display vamos a dar también el color del punto, ok, vamos a poner por ejemplo un azul, vamos a colocar el punto que sea de azul, damos ok, aplicamos, aceptamos y aplicamos. Okay, ya vemos que nuestro punto ya se haya cambiado, okay, Y así podemos estar configurando muchísimo más puntos, de estilo de puntos, okay. Luego vamos a las etiquetas de punto, eh, vamos a crear uno nuevo, utilizamos crear un nuevo las etiquetas, colocamos el nombre de etiqueta, no etiqueta, por ejemplo EP de Elmer Paukar, ¿no? que contenga, ¿no? que contenga, este, que contenga punto. Eh, norte este eh, elevación y la descripción ¿no? que contenga esos puntos vamos a separarlo de esta manera para visualizar mucho mejor qué estilos vamos a estar seleccionando ok así de esta manera vamos a vamos a poner punto número uno Ay, perdón ya una vez que nos ha pasado esto vamos acá a editar ya ok o editar ya editar nos aparece y nos aparece la misma ventana que estamos editando colocamos uno punto luego nos vamos acá a lo que dice layout en este layout vamos a eliminar vamos a eliminar point elevación Si sí, lo hacemos sí vamos a eliminar point descripción y vamos listo y nos quedamos con point nombres Ok, una vez en esa ventana tenemos no eh, muchos acá por ejemplo eh, en este nombre podemos poner eh, etiqueta ¿no? pueden poner etiqueta que contenga eh, punto eh, norte este, elevación y la descripción, no es criterio de cada uno de nosotros. Pueden colocar otro nombre, pueden colocar no cualquier otro nombre que ustedes plazcan. Vamos a texto, vamos a contenido. Acá es muy importante que vamos a estar insertando todos los, eh, los etiquetas de los norte este. ¿okay? Nos vamos a texto, contenidos. Hacemos clic aquí en Point Nombre, en los tres puntitos. Luego nos aparece esta ventana. En esta ventana vamos a eliminar ¿eh? lo que está aquí adentro. Suprimimos. Y nos vamos acá en sus propiedades. En su propiedad vamos a poner Point Nombre. Y agregamos con la flechita que viene acá. Luego agregamos y ya nos ha cargado. No, Una vez que nos ha cargado, vamos a Formatos. Vamos a estar cambiando los colores. Tenemos la para la justificación Y tenemos el, el formato del texto En este vamos a poner Arial Vamos a estar poniendo Arial ¿No? Eh, un color que sea de color rojo Y vamos a poner la negrita ¿Ok? Vamos a dar OK ya, Y ahí vemos que ya no está a, cambiando ¿No? Ya no está cambiando el punto ¿No? Tenemos punto 1 y punto 2 Luego vamos a ingresar nuevamente Nuevamente vamos a dar a en, este vista, en la vista previa vamos a darle en enter y en las propiedades deslizamos y colocamos no ¿qué hemos puesto? primero es nuestro punto no ya está nuestro punto luego es el norte, deslizamos propiedades elegimos el norte tenemos el norte, cargamos y listo ahora, ¿para con qué precisión queremos? por ejemplo, nos hemos olvidado la precisión, ¿con qué precisión? Desliz hacemos clic ahí y queremos con dos precisiones con tres ya dependiendo de cada uno de nosotros en esta ocasión vamos a trabajar con dos precisiones, con dos decimales ¿no? la precisión nos vamos en formato, vamos a cambiar de color vamos a poner un, un verdecito y nos vamos a propiedades y lo cargamos ¿ok? luego vamos a dar un enter y a, ahí vamos a estar cargando lo que es este lo que es este hacemos clic ahí Igualmente, ¿no? ¿Con qué precisión? Con dos decimales ¿Qué color? Vamos a poner un color manqueta Luego vamos a propiedades y lo cargamos ¿Ok? Ahora, ¿cuál nos falta? La altura, lo que viene a ser Z Nos vamos a propiedades Nos vamos acá Point Elevation Hacemos clic con cuántas precisiones Con dos decimales Nos vamos en formato Cambiamos de color Vamos a poner celestito Vamos a propiedades cargamos, ok. Por último, que tenemos las la descripción. Vamos a descripción, vamos en formato, cambiamos de color. En este caso, vamos a poner un color eh, rojo, ah, rojo y está un color azul, no un color azul. Vamos propiedades y lo cargamos, ok. Listo. Vamos a dar un ok. No vemos que ya nos en la vista previa ya nos ha cargado. Vamos a visualizar cómo nos está yendo. Aplicamos, aceptamos y aplicamos. Vemos que ya nos ha cambiado. vamos a poner aceptar. Aceptar. Vemos que ya tenemos en esta parte ya. Y ese cambio para todos, ¿no? Cambia para todos. Cambia para todos. Y en esta parte ya tenemos ya nuestra configuración. Pero nosotros queremos identificarlo. Por ejemplo, 750, ¿no? ¿Qué es? Puede ser una elevación, ¿no? Eh, 36 39 que puede ser un unos, no O una cota no sé vamos a poner sus sus nombres ok sus nombres vamos a poner bueno el punto vamos a cambiar el color vamos a cambiar el color no se ve vamos a poner rojo ok nuevas propiedades nos vamos acá a estilo deslizamos y vamos a poner nos vamos a estilo deslizamos editar nos vamos a color rojo no van a poner color rojo, color rojito. Vamos a poner para que se visualice mucho mejor. Ok, aplicamos y aceptamos. Ahí está. Ok, ahora nos vamos acá en etiquetas. Deslizamos, vamos a editarlo. No nos va a editar. Una vez que editar, nos aparece la misma ventana. Si les aparece información, váyanse aquí en layout y les va a aparecer. Ok, vamos acá en los tres puntitos en texto, contorno. Nos vamos a cargar hacemos clic nos aparece el primer que hemos insertado es el punto vamos a poner p guión punto ok si queremos damos un espacio luego tenemos el norte vamos a poner n de norte igual y una y un espacio luego tenemos el este damos e de este igual y un espacio la elevación igualmente la elevación tenemos damos de z de elevación y un espacio por último tenemos la descripción no D igual la descripción vamos a dar ok ahí vemos que ya nos ha cambiado tenemos el punto el norte el este la elevación y la descripción ahora queremos este ponerle al centro no ahorita parte superior a ah, no parte superior que no no está tan visible ¿no? Que no se ve buena representación no eh, nos vamos acá por ejemplo eh, en el y vamos a bajar menos 12 ok en el y vamos a bajar menos 12 menos 12 ok vemos ahí está ahora en el x vamos a correr más 5 ok más 5 listo ahora tenemos la altura de texto no la altura de texto vamos a poner 1.5 podemos poner cualquier altura de texto y vemos que tenemos mucho no vamos a bajarlo el 12 Vamos a bajarlo menos menos 10 o menos 8, a ver, ahí está, menos 8, ¿ok? Luego vamos a aplicar, aceptar, aplicar y aceptar, ¿ok? Vemos que ya tenemos ya nuestro, nuestro estilo personalizado, ¿no? Personalizado si usted desea crear más estilo no si usted desea más crear más estilo pueden crearlo no es el mismo procedimiento pero ya lo pueden cambiar con formato por ahora acá tenemos eh, estilo 1 que viene a ser etiqueta no el estilo de los puntos tenemos punto número 1 pueden poner punto número 2 con otro tipo de etiqueta puede ser que inicie con este y norte o puede ser que tengas este norte este la elevación nada más o puedes que tengas este norte y la elevación ya es cada uno de cómo nosotros lo personalizamos ok bueno eso sería todo del video, no vamos a alargarlo mucho porque nos vamos a cansar, así que vamos a verlo, las curvas de niveles o la agrupación de puntos en los próximos videos que vamos a estar subiendo, así que si usted ha llegado por primera vez en tu canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una nueva notificación cuando estoy subiendo un nuevo video, así que sin más comentarios nos vemos hasta el próximo video, chao chao.